Hola. Dios le bendiga. Que la paz del Señor esté con usted, y el Espíritu Santo le acompañe. A las personas les gusta preguntar estupideces. Lo más común que preguntan es, ¿Estás trabajando ahorita? ¿Qué pasó con el derecho? ¿Estás ejerciendo? Ante tan buenas preguntas únicamente, se puede responder con una pregunta, tan buena como las que han realizado. Entonces, quiero saber, ¿lo han nombrado inspector de asuntos ajenos? Escucha aquí, estoy siendo asesor de respuestas incómodas. Un trabajo divertido por demás. Si tiene un minuto, hágame un favor. Mírame caminar por un momento y dime. ¿Mi sonrisa se ve bonita? Déjame decirte que tienes una mirada linda y unos ojos hermosos. Que Dios te cuide. Continuaré orando por ti. Que sigas teniendo un excelente día. Esto aquí es un templo de paz. Precisamos buscar la paz que Jesús el Salvador, nos dejó, y hacer uso de ella, para cuidar nuestra salud. Cuando logramos esta primera parte, podemos tener un mejor estado de ánimo y manteniendo atención podremos superar las tentaciones, pruebas, u obstáculos, con una sonrisa en la cara. Si por allí está el título de administración, ¿por qué no hacemos un currículum con él? Sería bueno plantearse la idea de buscar un empleo de ejecutivo de ventas, atención al público o lo que sea, para divertirse. Pero lo importante es comercializar. Eso es lo que se necesita hacer. Nacimos para emprender, para comerciar productos, bienes y servicios. Por naturaleza humana, compramos y vendemos cosas. Hacemos negocios. Vivimos con placer. Y un punto adicional es que requerimos resolver y acomodar nuestras cosas nosotros mismos. Ser fríos y sin sentimientos. Ahorrar bastante y cuidarse mucho. 1, 2, 3, 4, 5.